En el agua no solo te podés encontrar con tiburones o cocodrilos, no, hay otra amenaza, otra amenaza mucho más pequeña, pero igual de letal, y son pirañas. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, tres películas con pirañas asesinas. Empiezo. Piraña del 2010 La cosa arranca con Richard Dreyfus El mismísimo Richard Dreyfus El de tiburón Que de tiburón pasó a pirañas El tipo estaba lo más tranquilo pescando Cuando de repente En el fondo del mar Se abre una grieta Y de esa grieta salen Pirañas Y con un CGI más que cuestionable Se morfa la Richard Dreyfus Adiós Richard Dreyfus Siempre te recordaremos por tiburón O por encuentro cercano al tercer tipo Jamás por esta película Ay, qué susto, me pegué la concha del choto. ¿Qué susto me dio? Acá vamos a hacer la historia de Julie, que se le ve en cara conocida, es porque vieron Karate Kid, es la novia de Daniel, y también es la novia de Marty McFly y también es la novia de Nicolas Cage en Living Las Vegas. Acá no es la novia de nadie, es la policía del pueblo. También tiene un hijo, el joven y buleado Jake. Cool your... shirt. Ah, este plano es así porque la película es en 3D, entonces vamos a ver muchas cosas interesantísimas viniendo a esa cámara. Tales como un huevo de piraña, una rama, otra rama, este ojo. Pero indiscutiblemente el mejor uso que le dieron al 3D es acá cuando esta chica vomita. Oh, no. I love movies. Hay varios actores conocidos más como Marcel Wallace de Pulp Fiction o Ben de Balkan Recreation. Pero indiscutiblemente el mejor de todos es él. Mr. Goodman. El mismísimo Doc Brown, que hace lo mejor que sabe hacer. Un científico loco. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. <risa> y el elenco es completado por un montón de chicas que aparecen en pelotas, aunque las verdaderas protagonistas son. Las pirañas Muchas pirañas Pero como dijo el Doc Brown No son pirañas comunes Son pirañas prehistóricas Y por eso son más fuertes que las pirañas normales Ay, qué susto me pegué la concha tuya Qué susto me dio Cuestión que las pirañas prehistóricas atacan a la gente Ataque piraña Piraña Piraña. Los dos momentos más importantes de este ataque son Este cuando una piraña sale de adentro de esta chica Y este cuando aparece un pito flotando y se lo come una piraña La cosa es que las pirañas no pueden ser derrotadas con nada Ni a los tiros, ni con el motor de una lancha, con nada Solo se las puede derrotar con una explosión que abordonamente las mata todas porque estaban todas juntas ahí en el mismo lugar. Y parecía que todo terminaba bien, pero pero pero el Doc Brown nos da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. The piranhas que that kill those divers, the ones you're hunting for. They're not fully developed. They're the babies. So, where los the parents? Now the world don't... Entonces la cosa sigue en su secuela. Ah, no, pero antes el momento en el que te pido que te suscribas. Este momento de mierda. Así que me una suscribida al canal, y una me gusteada al video, y una comentada, y una compartida, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y en Instagram que tengo Instagram. Ahora sí, sigo con las pirañas. Pirañas 3D. De. Y como es en 3D, vamos a volver a ver cosas viniéndose encima nuestro. A saber esta rama, otra rama más, esta cabeza de piraña, este brazo amputado, esta llave y otro vómito. Gosh, I love movies. Pero ¿qué carajo les pasa? ¿Por qué creen que queremos dar vómitos en 3D? En fin, vamos a ver mucho 3D. Pero saben qué no vamos a ver a las pirañas gigantes que anunciaron en el final de la primera parte. Ni aparecen. Vamos a ver pirañas gigantes en la siguiente película, en Mega Piraña. Pero antes hay que seguir con esta, que no tendrá pirañas gigantes, pero tiene una explosión causada por el pedo de una vaca muerta. Es una obra maestra inapelable. Por algún motivo, el pedo de esta vaca muerta despertó a las pequeñas asesinas prehistóricas que vuelven al ataque. Pasaron varios meses de la película anterior y parece que el asunto está terminado y reabre el parque acuático, excusa que sirve para poner a más chicas en pelotas y para que los bichos ataquen. De los protagonistas de la película anterior solo quedan Marcel Wallace y el mismísimo Doug Brown. Why? We think they're back. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. <risa> pero se suma un invitado más, un actor que se prende en cuanta película de mierda se filme, David Hasselhoff. <risa> que además de verlo en el auto fantástico y en Baby Watch, hizo sus apariciones en Yarnado, en Anaconda 3 y en una publicidad de la costa argentina con Emilio Dici. ¿A dónde va, nene? ¿Ah? ¿What? Bueno, por lo menos lo sabe. Cuestión que sin más preámbulos, las pirañas atacan. Ataque, piraña. Piraña. Piripiraña. Piraña. Los dos momentos más importantes de este ataque son Este cuando a pequeñísimas pirañas salen por la canilla de una bañadera Y después se vuelven más grandes Ah, era un sueño, qué susto me pegué, la concha del culo Qué susto me dio Y este, cuando una chica que se comió un huevo de piraña se está peinando la coneja con un muchacho Y el huevo de la piraña le sale por la vagina y le muerde el pito al chico En una escena que no puedo mostrar porque me bajan el video la mierda, pero usen la imaginación La cosa es que derrotan a las pirañas igual que la otra vez, con una explosión ¡Adiós, Y parecía que todo terminaba bien pero pero pero una vez más logra nos da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones Lamentablemente no hay una tercera parte, así que no vamos a ver esas pirañas que caminan. Lo que sí vamos a ver son pirañas gigantes en la última película, Mega Piraña. La cosa arranca en Venezuela, donde unos políticos yanquis están de juego en un barco cuando de repente... ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué, qué, ¿Qué será? Y después de que el director le haga un plano al culo de esta mina, porque es más barato filmar eso que pirañas en CGI, los bicharracos atacan y matan a todos. Son tan salvajes que se morfan hasta el barco. A Venezuela llega nuestro protagonista, Paul Logan. Conocidísimo actor de películas así nomás, tales como La Maldición de Komodo, Comodo vs. Cobra y Terminators. Acá interpreta a un agente que viene a averiguar qué pasó con los políticos yankees porque se cree que fueron asesinados por terroristas. Él tiene varias habilidades, tales como infiltrarse. Pasar desapercibido. Hacer movimientos innecesarios. Cargar las baterías usando su saliva. David, Suck on the battery. The acid in your saliva will give you 10% extra charge. Huh? What? Acid in your saliva will give you 10% extra charge. Es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. Pelear con pirañas abajo del agua usando un cuchillo. Pelear con pirañas en tierra usando un cuchillo. con pirañas a las patadas. Por el asunto de las pirañas se da cuenta que los políticos yankees no fueron asesinados por terroristas sino por espirañas y se informa a sus superiores en la escena más tensa y por lo tanto peor actuada de la película. La cosa es que quieren dar otra a las pireñas como siempre, con explosiones. Pero eso acá no sirve de nada porque pasa algo. ¿Ah? ¿What? Volvelo a repetir, no sé si por ahí se le pasó... Un segundo para el otro las pirañas se volvieron gigantes gigantes y explosivas y atacan la ciudad ataque piraña, piraña. El asunto acá es que ningún gobierno puede derrotar a las pirañas gigantes explosivas. Pero, pero, pero... Paul se acuerda que en su primera pelea con pirañas mató a una y las demás fueron a comérselas. Entonces se mete al agua, destroza a una piraña y así todas las pirañas que estaban atacando la ciudad van a comerse el cadáver. ¡Y yes. no, baby, you're doing fine. Listo, problema solucionado. Todos festejan, aunque subo que cuando se terminen de comer el cadáver, que no creo que tarde mucho, van a volver a atacar la ciudad. Pero bueno, eso a la película no le importa y mucho menos a Paul que ya se está chapando a la compañera. Así que si a la película no le importa y a Paul tampoco, a mí menos. Muy linda película, pero como que le faltaron vómitos. <risa>